Pluvio Pata mi house A perrear truck, sounds, Pluvio, uh, uh, uh. Pluvio Pluvio Estoy cansado de los heteros rapeando Ha llegado pluvio para asumir el mando Tengo tantas mis putas en la calle perreando y otro gil maquinando Estoy cansado de los heteros rapeando Ha llegado pluvio para asumir el mando Tengo a mis putas en la calle perreando Y otro gil maquinando Mi puto cránea no tiene papeles Se los ha gastado en verde. Mi puto cránea no tiene papeles Apegado fauna L No tiene trabajo, o no libra Yo tampoco trabajo, pero yo sí soy libra Tiene pussy tight, bichi como Nina Tiene pussy right, bebé Fiji no Los tantos me protegen desde arriba toda mi putas están llegando en limusina antes del y sacamos las sativa Y lo que sobra lo guarda en la vagina Una jame rosa con botella de champán Nos vamos de cala, Fashion Week de Milán Una jame rosa con botella de champán Nos vamos de cala, Fashion Week de Milán Estoy cansado de los heteros rapeando Ha llegado Pluvio para asumir el mando no Tengo a tan mis putas en la calle perreando y yo troje maquinando Estoy cansado de los heteros rapeando Ha llegado Pluvio para asumir el mando o Tengo hasta mis putas en la calle perreando Y yo troje maquinando Mi puto cráneo no tiene papeles Se los ha atado en verde Mi puto cráneo no tiene papeles pegado por una L En este los únicos no hay comparación Aquí todo rima esto como una oración Rubio en acción, en cada canción Yo escribo mis letras, me salen del corazón Baby no toreo pero soy un matador Rafa y Dorleta somos hasta Rafaador A de Nador, con gafas de Tior Genepal de prafón se mete Una jame rosa con botella de champán Nos vamos de gala Fashion Week de Milán Una jame rosa con botella de champán nos vamos de gala, Fashion Week de Milán Estoy cansado de los heteros rapeando Ha llegado Pluvio para asumir el mando Tengo a todas mis putas en la calle perreando Y yo otro maquinando Estoy cansado de los heteros rapeando Ha llegado Pluvio para asumir el mando Tengo a todas mis putas en la calle perreando Y yo otro maquinando Pluvio Pa' todas mis putas A perrear ¡Mua!